Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hablar sobre materiales para pintar las caritas de muñecas. Como veis, hay una amplia gama. Eh, vamos a intentar desglosarlo poquito a poquito para que todas entendamos un poco el concepto. Si crees que este vídeo es de tu interés, vamos a verlo mirad normalmente cuando empezamos una nueva técnica eh, necesitamos o vemos que eh, tenemos un montón de, de materiales vamos a intentar verlos todos pero con calma y despacio como siempre os digo vamos a intentar eh, que todas entendamos los conceptos mirad vamos a quitar cosas del medio porque así lo vamos a ver mucho más fácil y más claro vamos a empezar desde abajo hacia arriba ¿vale? Mirad, eh, primero os voy a hablar de los bolígrafos. Bueno, este tutorial eh, es a petición de un grupo de compañeras, un grupo de amigas de YouTube que después de ver los vídeos eh, los que os he presentado cómo pinto las caras de las muñecas es que la verdad es que os han gustado un montón y, y os está animando a, a pintar eh, me hace mucha gracia porque eh, seguimos hablando por privado de, de cómo las pinto y bueno os parece os ha resultado como que es más fácil de lo que parecía el objetivo que yo tenía cuando hice esos vídeos eh, precisamente era este que, que os lanzaseis a pintar y gracias porque lo estáis haciendo eh, dentro de todo os han surgido dudas como siempre eh, nos surgen a todas porque cuando comenzamos todo nos suena un poco extraño eh, no sabemos qué es lo que necesitamos no sabemos cómo se llaman dónde comprarlo y bueno pues marisa ónica y luisa eh, ana judith un montón me habéis pedido que por favor os haga un tutorial sobre los materiales que yo utilizo y dónde los compro y bueno pues de eso se trata yo creo que para hacerlo más fácil voy a empezar a, a explicaros y a enseñaros y a comentaros desde la base de la pintura hasta arriba que terminemos vamos a hacer como como una pirámide desde abajo del todo hasta lo que es el techo vale voy a comenzar con los bolígrafos os ha gustado mucho el tema de los bolígrafos borrales no sabéis dónde comprar mirad yo ya os lo he enseñado en otras ocasiones, pero vuelvo a enseñarlos en esta. Los tenéis de muchos colores. Eh, creo que hay también morado, verde, hay de muchos colores. Se llaman bolígrafos borrables y los encontráis en Amazon, en Aliexpress, en tiendas de manualidades y como en mi caso, en los bazares. Yo los compro en los bazares. Estas son eh, algunas marcas. Mirad este por ejemplo cuesta un euro este creo que costa, mira, me costaba uno hay otros que cuestan 1 con 20 otros eh, 75 depende de, de lo que es la marca estos de, de fix eh, de bismarck no son malos eh, este tampoco es también el forcel también lo, lo utilizo y me gusta mucho tenéis recambios de los colores, mira ver, este rosa, este rojo, hay de muchos colorines eh, a veces encontraréis que tenéis un blister con varios bolígrafos otras veces bolígrafo con recambio y otras veces bolígrafo solo lo que vosotras eh, vayáis encontrando porque ya sabemos que cada zona tiene marcas y modelos diferentes lo que sí es importante es esto que sean borrables y que nos faciliten el, el trabajo se utilizan sobre tejido en este caso yo voy a hacer la prueba con retor que es el que más me gusta ya lo sabéis y bueno pues eh, dibujamos mira este tiene ya poca tinta dibujamos y después con un mechero con la plancha o con un, un secador salen todas las marcas sin ningún problema nos ayudan porque estos bolígrafos nos permiten hacer eh, marcas muy muy precisas porque además eh, son muy finitos creo que tienen 7 milímetros mira 0,7 milímetros entonces tiene una punta muy muy finita y, y bueno pues esto es lo que lo que conseguimos con estos con estos bolígrafos mirad después le aplicamos calor yo en este caso lo voy a hacer más a lo bruto pero como veis se va sin ningún problema no deja marca en el, en el tejido y sale perfectamente bueno esto respecto a los bolígrafos ahora os voy a enseñar eh, las pinturas mirad pinturas hay de muchos tipos tenemos pinturas en, para tela que eh, yo también os la recomiendo porque es bastante buena a mí me gustan mucho pero son muy espesas veis a la hora de pintar eh, el tejido absorbe más entonces ahí tienes que tener cuidado con los pinceles de no poner mucha cantidad eh, tenemos una amplia gama de, de colores veis en marcas también estas que tengo en concreto me gustan un montón también tenemos este tipo de pintura también para tela que también es otra marca de Decoart esta también es muy buena me gusta mucho y también tengo eh, varios colores no he sacado toda la gama de colores que ni todas las pinturas que tengo porque si no estaría aquí todo todo el día <risa> enseñando porque además de pintar muñecas pinto cajas y abanicos en fin hago un montón de cosas eh, mirad también tenéis este estilo de pintura este es acrílica veis también es otro tipo este es del bazar este es eh, me costó 0,85 y tenéis una gama de colores amplísima estas que os he mostrado aquí estas eh, son de tiendas de manualidades estas en concreto eh, las he comprado allí después también tenemos esta otra marca Todas estas eh, son pinturas para tejido. Esta es Guterman. Esta también es de tiendas de manualidades. ¿Veis? Es que hay, eh, muchas veces cuando me decís ¿qué, qué marca utilizas, es que es muy difícil porque dentro de que es eh, acrílicos o para tejidos, es que hay un montón de marcas. Yo la verdad es que no me rijo mucho por las marcas, voy más a los colores. Cuando veo un color que me gusta, pues lo compro y, y ya está. Eh, después eh, mirad este color es, me encanta es un color precioso después también tenemos eh, textil medium esto eh, hay veces que se utiliza para mezclar con pinturas acrílicas que no son de tejido y se utiliza para pintar precisamente la tela cómo se utiliza eh, se coge una gotita de este medium está veis es como un como un barniz eh, se coge una gotita de este medium y se mezcla con el color de la pintura que vayamos a utilizar en este caso por ejemplo con, con esta que esta es una pintura acrílica si utilizamos en la pintura textil tal cual nos queda no hace falta eh, plancharla ni mucho menos porque queda adherida a la tela si no tenemos pintura textil y queremos utilizar la pintura acrílica eh, ponemos una gotita de textil medium a la pintura acrílica para de esta forma fijarla al tejido y no tener que plancharla la pintura textil no se plancha y la pintura acrílica se debe planchar pero las caras de las muñecas ya están rellenas por lo tanto es muy difícil plancharla porque se hace siempre por el revés para evitar esa plancha y para evitar eh, hacer daño al al a la pintura pero adherir la, la pintura al tejido se utiliza el textil medium después eh, pinturas no sé, pinturas eh, acrílicas todos los colores de todas las marcas mirad esta es americana esta es europea esta es eh, de acrílex es una marca eh, brasileña portuguesa que la verdad es que a mí me gusta mucho pero quiero decir que es que ya os digo que yo eh, voy comprando según el color que a mí me gusta o sea, no, no tengo una marca concreta veis eh, sobre pinturas textiles también os voy a añadir ahora eh, estas que os voy a hablar pero antes quería comentaros que estas reglas que os han gustado mucho cuando he hecho los tutoriales sobre las caritas voy a quitar esto también estas reglas eh, yo las compro en los bazares no son nada caras pero nada nada caras y la verdad es que son muy buenas nos dan mucho juego Mirad, yo tengo aquí esta otra, que veis, tiene diferentes óvalos, triángulos, en fin, esta tiene otro tipo de plantillas, y esta me costó 0,85, pues más o menos es lo que pagué por estas reglas de círculos y óvalos. Si no las encontráis en los bazares de vuestras ciudades, en papelerías, en librerías, papelerías, seguramente que las encontráis. Ya os digo, si son muy son muy endeblitas no, no son una gran cosa no tienen mucha calidad pero sí que tienen un montón de, de tamaños diferentes que nos dan un juego increíble veis me habéis preguntado muchas por este tipo de reglas porque os ha, os ha gustado os ha parecido interesante el vídeo que os hice y bueno pues esta es mi respuesta es de los bazares y unos 85 céntimos un euro aproximadamente es lo que os puede costar bien siguiendo con las pinturas Mirad, eh, están, estas también son pinturas textiles, estas son de los bazares, eh, 13 colores me costaron 3,50 y estas son muy buenas, después tengo eh, los óleos, también eh, esta fue de un bazar y me costó igual 3,50, estos son muy buenos, yo no los utilizo porque tardan muchísimo en secar pero mucho mucho en secar pero quedan estupendamente pintados con ellos veis son de un tamaño y un formato muy parecido al que compro de pintura de textil después están las acrílicas yo eh, tengo estas porque son diferentes colores esta también me costó 3,50 también es de un bazar y esta, pues más o menos igual porque es del mismo sitio eh, tanto las acrílicas como las de tejido, sí que las he usado bastante. ¿Por qué utilizo estas? Por comodidad. Porque cuando yo voy a pintar eh, una cara que son eh, piezas muy muy muy pequeñitas, porque son cositas muy chiquititas las que tenemos que pintar, me resultan mucho más cómodas eh, estos envases pequeños que estos envases más grandes. Además, eh, aquí eh, voy gastando más rápido, con lo cual se me seca menos y en estos corro el riesgo de que cuando vaya a utilizarlas se haya secado y me quede sin pintura. Ese, ese es el motivo por el que utilizo más estas que no las grandes. Y después eh, os voy a enseñar el resto de materiales que yo utilizo para, para pintar. Mirad, todos no los utilizo siempre, ¿vale? Eso es como todos los tenemos porque, bueno, vamos comprando y nos vamos haciendo con materiales, pero en realidad todos, todos, todos no son necesarios. Os voy a hacer un, un recuento de los que yo más o menos utilizo. Eh, rotulador eh, permanente de 0,4 milímetros, marrón y en negro. Eh, lo tenía. estos lápices pastel pues mirad utilizo el negro prácticamente nada estos colores pero de esta gama de colores realmente el negro prácticamente es que ni lo he utilizado está tal cual el primer día este marrón eh, no lo utilizo lo, lo compré porque me gustó el tono pero tampoco lo utilizo mucho y este tipo estos tonos sí que son los que más eh, suelo suelo utilizar es eh, conté parís este es el, la marca de mis lapiceros pero hay muchísimas marcas muchas muchas marcas y muy buenas vosotros eh, utilizar las que tengáis en vuestra zona eh, son lápices eh, pastel seco se llaman así después sobre brochas y demás voy a separar todos estos rotuladores porque estos están todos repetidos y así no nos liamos después tengo este otro que este es para pintar en tejido también me gusta mucho pero eh, es muy grueso ¿Veis? tiene una punta muy gruesa con lo cual no me facilita nada el, el trabajo lo tengo bueno pues porque en alguna ocasión a lo mejor sobre todo con fofuchas lo he utilizado pero para muñequería prácticamente nada este es un pincel que utilizo para dar colorete a las mejillas de las muñecas cuando son pequeñitas tipo caprichosa y, y al ser tan chiquitín la verdad es que me facilita bastante el, el trabajo pinceles pues un montón ahí se me olvidó enseñaros el blanco que este sí mirad este sí que lo gasto un montón eh, pinceles un montón de pinceles de tamaños de números y de colores mirad el que más utilizo es este que es de, de mercadona y me gusta porque a pesar de que es para los ojos es un delineador de ojos tiene una una forma que a mí me encanta eh, tiene una puntita muy fina y después es chiquitito y es bastante duro con lo cual para pasar las pinturas me va genial es de mercadona y es un delineador de ojos y luego el resto pues ya veis son delgados más gruesos planos cortos largos este me gusta mucho porque con este es con el que damos eh, color a las formas de las piernecillas de las muñecas mira yo estoy haciendo esta ahora para dar aquí en estos hoyuelos de las piernecillas este va muy bien porque es duro no, no se nos abre al pintar sino que queda es eh, como un, un pincel de estarcir que se llama tiene unas, unas cerdas muy duras muy gruesas y entonces eh, nos permite no estirar sino eh, fijar lo que es la pintura y bueno pues en pinceles como veis hay una, una amplia gama eh, eso ya os digo el que a vosotras os resulte más cómodo de, de manejar después también eh, estos buriles que en realidad son para eh, decorar las uñas estos también los compré en un bazar son la verdad es que son muy buenos eh, son de madera la empuñadura de madera y, y tiene un material muy bueno en las, en las puntas veis yo compré este porque tiene diferentes tamaños por un lado y por otro entonces como las muñecas muchas veces necesitamos que sean más gordito más finito pues bueno yo creo que cuando encuentras una, un, un material que tiene tanta diversidad es bueno comprarlo este para lo que es el tema de punto de luz en los ojos y demás tampoco se utiliza mucho pero es bueno tenerlo y ahora os enseño eh, lo que utilizo para darle color mirad yo utilizo este tipo de de pinceles o brochitas veis este pequeñito lo utilizo es, es muy, muy suave lo utilizo para tipo caprichosa las muñecas pequeñitas para darle rubor en las mejillas y este que es más gordito pues para el resto de muñecas que, que son las que hago y lo que utilizo es eh, pues un colorete normal y corriente como si fuese para nosotras colorete este creo que fue de mercadona y estas brochitas esto es de, de los bazares estas venían solas, pero ahora he visto que tienen un juego muy bonito con diferentes tamaños de, de brocha y de verdad yo lo utilizo para muñequería, pero son tan suaves que para nosotras la verdad es que es un, una maravilla, me gustan mucho. Eh, bueno, aquí lo que tengo, mirad, son más coloretes de diferentes tonos y estos eh, son tonos tierra que me gustan mucho y muchas veces en vez de utilizar los lápices pastel, para darle color a las muñecas lo hago con este tipo de, de pintura de, de sombras, pero son sombras de ojos. Estos son colores que a veces veo, me gustan y los cojo. Mirad, este es otro color azul. Eh, este creo que es también colorete. No, pues mira, esto es una, un, una paleta de colores. ¿Veis? Eh, yo lo que intento es que cuando los compro me aseguro de que no tengan brillo que sean mate porque el brillo sí que nos puede quedar un poco feo para, para las muñecas a no ser que sea alguna muñeca especial como nada o algo así que los brillos les viene muy bien pero si no normalmente eh, mira este es de kiko normalmente ya os digo que, que yo os aconsejo que sean mates y este veis es otro color totalmente diferente que me gusta mucho para los chicos cuando hago chicos en vez de ponerle el rosa que me parece como más femenino suelo utilizar este y después cuando hago las muñecas soft utilizo pestañas mirad veis estas son pestañas postizas que son para nosotras pero yo las paso a, a las muñecas eh, otro día haremos un tutorial sobre cómo hago yo las muñecas soft y cómo coloco las pestañas porque la verdad es que quedan súper súper bonitas veis y bueno pues suelo tener mm, un poco de todo porque nunca se sabe lo que te va a hacer falta y tener los talleres con, con materiales pues la verdad es que también es bueno mirad esto es otra paleta que como veis eh, también son tonos eh, sin brillo, son tonos mates, algunos ya están utilizados en algunas ocasiones veis ya los he gastado y bueno pues haciendo esas combinaciones quedan súper bonitos y a las muñecas les dan un color fabuloso y nos evitamos tener que, ten que comprar tantos lápices tipo pastel que no son nada baratos, este tipo de paletas las encontráis en bazares, mirad siempre que sean en tonos mate y tener en cuenta que con una, una paleta como esta tenéis para hacer cientos de muñecas porque es que necesitamos muy poquita muy poquita cantidad para ponerlas guapas y eh, sí que os comento que aparte de los lápices pastel que yo hoy no los tengo aquí porque el otro día estuve dando una clase y me las, de, me las dejé allí pero eh, sí que os comento que aparte de los lápices pastel están las ceras ceras pastel seco es eh, prácticamente igual que los lápices pero sin la madera lo que son barritas, luego os dejaré una foto lo que son barritas de, de cera también su, están muy bien, muy interesantes pero os digo personalmente me gustan más eh, las, palet las paletas de color que eh, el tema de, de las los, las ceras de, de pastel que son muy buenas pero no sé eh, a mí me resulta mucho más cómodo eh, utilizar las paletas de color. No, no me digáis por qué, soy un poco extraña, pero, pero bueno, es así. Y bueno, chicas, pues eh, yo creo que ya os he comentado eh, todos mis truquis y donde yo compro las cositas. Espero haber resuelto vuestras dudas, pero si no es así, sabéis que no hay ningún problema. Me dejáis comentario y hacemos otro tutorial, pero vamos súper rápido. Y bueno, pues este ha sido el de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, regálenle un like a mi canal, que te lo agradecerá. Y, y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.